se le dice a Juan, a Pedro, a Claudia a Luisa, a Arturo a Filomeno ¿A quién, no? esta es una red orgánica pero en el caso de los bots es el iniciador o el grupo central que generalmente son cuentas pequeñas que cobran muy barato luego los medianos influencers que cobran un poquito más y luego o sea, y, y es concéntrica ¿no? son como redes estrellas ¿no? eh fue detenido el presidente de Perú y nombraron un presi una presidenta sustituta. ¿no? Entonces, como pueden ver, es una red descentralizada donde varias comunidades están interactuando. Y ahí, si se dan cuenta, la, la, la figura es concéntrica. Es casi, son casi dos círculos. Es, es como si fuera un tumor. Es totalmente distinto a esta figura descentralizada. Lo que es descentralizado, diverso, y que crea muchas redes, es orgánico, pero lo que es este... ¿Cómo se llama? Eh, automatizado, coordinado, que se ponen de acuerdo, que es inorgánico, que es muy jerárquico, que todos le dan retweet a esta cuenta de Fender. Aquí está el Frente de Educación, están compartiendo el mismo meme y se van a dar cuenta pues, que eh, efectivamente aquí tienen un montón de tweets citados, un montón de me gusta y un montón de retweets que se reflejan en esta red, ¿no? aquí, hay un gran, aquí hay un gran tweet, aquí la ventaja de Hoxy es que podemos ver el replay ¿no? llega otro bloque de tweets y luego llega otro bloque de tweets y del lado derecho podemos ver como de los 192 que analizó, 43 son bots, 69 parecen bots y ahí ya tienen ya ciento y tantos mensajes automatizados con algunos orgánicos